¡Cállese! Hoy yo soy la del problema ¿Qué pasó? Después que terminé con mi novio Ay, por Dios! ¿Y eso? Pues al principio, todo fue bonito, perfecto sí, rico! Disfrutábamos salir A él le gustaba agarrarme la ¿no? La mano y pues después de un tiempo Ay, Amiga, me tienes entregada cuente a ver sin tanto preámbulo Ay, no, le quite la magia a la historia, ustedes sí es, pero es que... Pues que me engañó, me estaba poniendo los cachos No Y por allá una vez lo encontré con un man y todo ahí estaban... ¿Con otro man? Ay, no, mira amiga, yo no te lo había querido decir Pero ya que no es tu novio, dos puntos Ese man a mí me parecía un ñero, un guiso, un asqueroso, un perro A mí intentó caerme, incluso yo se le notaba las inclinaciones raritas Porque miraba a mi novio con unos ojos de deseo y él me contó unas cosas que ni para qué te digo El punto era que yo me preguntaba ¿Quién es él? ¿Qué hace en la vida? ¿Qué ha hecho? pues ¡Nada! Plata no tenía, ¿o sí? Pues no, pero... ¡Ah, por eso! Un vaciado de mierda... Amiga, ¿y tú por qué no me habías dicho todo esto Ay, pues porque era tu novio Pero ahora sí te digo Mi amor, menos mal De la joyita que te libraste será. Claro, amiga, tú eres alguien mejor Con plata, con educación Con dinero Con glamour adinerado y no se me a mí Bueno, pues ya me siento un poquito mejor Ay, amiga Eres mi mejor amiga Ay, sí, sí, pero no logro sacármelo de la cabeza Ay, amiga, pues dicen que un clavo saca otro clavo Así que camine a ver y nos conseguimos No un clavo, sino por ahí un chazo de expansión Y amiga, respete mi aflicción Ay, te morronga Ay, bueno, camine a ver Amiga, te extraño ¿Por qué no me contestas los mensajes? Yo de usted no quiero saber nada más Ay, ¿pero yo qué le hice? ¿Cómo así? ¿Cómo así? ¿Qué? ¿Cómo así? ¿Qué? ¿Cómo fue? No mentiras, enteras, venga ¡Hueva! Ya no se acuerda cómo se regó la otra vez ahí despotricando de mi novio ¿Qué? Sí, que era lo peor y que yo no sé qué Ay, no jodas es que usted... Pues sí, volví con él y le conté todo lo que usted me dijo de él Que no me convenía y que no sé qué Y él ahora la detesta y yo también Porque novio mata a mi No, pues sí, ya me mataste con eso que me acabas de decir Ay, ahora sí. Mejor amiga! Pues no, y más bien dejé de ser tan epócreta. ¡Ay, no. Ay yeah. Recuerden darle like a la página a Jonathan Clay si les gustó el video y compartan ¡Ay no, sigue tu voz! Bueno, y pueden suscribirse simplemente poniendo el dedo aquí si están en YouTube y like a la página ¿Pero por qué te pones así ni que hubiéramos terminado? ¡Ay es un amor diferente! ¡Es un amor filial, no fálico!